Para hacer una pista de batería con Group Agent, la versión normal, eh, añado el instrumento, pues aquí Group Agent, no el SE, sino el Group Agent normal, porque no sé si todas las opciones eh, están en el Group Agent SE. Vale, pues añado la pista y ahora añado una batería que tenga algún modelo de batería eh, que sea estándar, que sea físico, por ejemplo este de aquí, el Dertan Gravel. Que tiene aquí un sonido acústico, pues este aparece el kit que es una batería. Pues las drum machines funcionan diferente. Vale, ya está cargado, ahí lo tenemos. Entonces, aquí en los patrones, pues eh, me aparecen estilos. Pues cojo por ejemplo este que es el main. Y le voy a usar para hacer una batería sobre ese ritmo. Bien, eh, lo primero que voy a hacer es pintar una sección. Bueno, que voy a poner drums. Y voy a pintar una sección, por ejemplo esta de aquí, que podría ser para la eh, pues estrofa. Pues ya tengo ahí la estrofa. Hago doble clic. Y lo siguiente es pintar esta nota, que está el, es el C0, a lo largo, a lo largo de eh, toda esa sección. Pues desde aquí hasta ahí, que es la parte sombreada, ya lo tendría. Y lo siguiente que voy a hacer es a, a, a añadir automatización, aquí añadir una automatización a la complejidad y nueva automatización a la intensidad y mostrarlo. Botón derecho otra vez añadir a la pista de automatización, añadir a la pista de automatización, y ya lo tengo. ¿Qué consigo con eso? Pues dos cosas. Eh, lo primero, con la intensidad, pues voy a hacer una pista para pues aumentar o disminuir la intensidad cuando, cuando lo necesite, y añadirle pues, ese, ese feeling ¿no? de intensidad a la pista. Pues así por ejemplo la modelo y veo el efecto. Ahí va subiendo la intensidad, que va sonando más fuerte y lo puedo modelar pues, a, a mi gusto, a, lo que, a las necesidades que tenga. bien, eso por un lado. Por otro lado, eh, la complejidad lo que hace es añadir más o menos instrumentos, hacer golpes más complejos o menos complejos. Bueno, pues voy a poner aquí un par de puntos de complejidad. La complejidad va a saltos, es decir, tiene valores enteros, entre 1 y 16. Y son como subestilos, digamos, dentro de ese, de ese ritmo que hemos elegido. Eh, pues vamos a probar. Aquí está haciendo un ritmo. Ahora le vamos a añadir más complejidad, meterá más golpes. Igual es muy sutil, se lo sube un poco más. Ahí se ve, ya que bajar al mínimo, con lo cual podemos hacer trozos de una canción um, con, un, con un solo estilo, ¿vale? cambiando la complejidad en función de lo que necesitemos. Si luego queremos añadir otro estilo porque la canción cambia el rollo y, y otro estilo, pues lo que tendríamos que hacer sería añadir más pistas de automatización para controlar la intensidad y la complejidad de esa sección. Vamos a verlo aquí. Por ejemplo, aquí en esta sección, que la voy a llamar pues, estribillo, la cosa cambia, y en el estribillo quiero añadir, eh, por ejemplo, otro, otro subestilo, ¿no? el Main5. Main 14, que es bastante diferente. Bueno, el Main 14 está en Fa sostenido 0. Bueno, pues vamos a Fa sostenido 0. Aquí está el 0. Fa sostenido 0, que sería este. Y, y lo pinto. Vale, en esa sección de estribillo, durante toda la sección, va a sonar el Fa sostenido 0, que sería ese ritmo. Y de nuevo, eh, lo que tengo que hacer es botón derecho, asignar nueva automatización. Hay que clicar fuera para que vuelva a aparecer bien el menú, creo. Y en la complejidad, pues nueva pista de automatización. Y ya saldría aquí. Bien, pues ya lo tengo. Y de nuevo pues, he añadido aquí la complejidad. Y podría añadir también eh, la intensidad. Me he confundido de pista. La pista de automatización de ese nuevo estilo es esta de aquí, main 14, y que es independiente, hay que trabajarlo en su zona. Vale, pues ahora sí... Se ve en diferentes estilos Y luego la intensidad la podríamos eh, cambiar independientemente Muy bien eh, Si quisiéramos, por ejemplo En esta sección Hacer un ritmo que sea igual Pero en vez de que suene la caja entera Sustituirla por el aro ¿vale? eh, Se podría hacer Pero ya no podremos trabajar con la intensidad y la complejidad um, Vamos a verlo Vale, será el main eh, C0. C0 que es este aquí, el main 1. Bueno, pues lo que puedo hacer es copiar este patrón, copy path, lo copio en un hueco vacío, pues por ejemplo aquí en el C2, paste path, y lo convierto a MIDI. Vale, en esta conversión a MIDI. Eh, lo que consigo es aquí ver el patrón completo. Bueno, se ha convertido a MIDI ese patrón y ahora puedo trabajar con él y hacer sustituciones. ¿Vale? Por ejemplo, aquí estaba. Esta es la caja. Ya lo he eh, Ahí, esta es la caja. Y quiero sustituir las cajas por el snare, snare rim. O uno más suave. ¿Vale? Bueno, pues voy a coger este, que sería el largo. Pues lo que tengo que hacer es seleccionar todas las notas, que sean como esta. ¿Y ¿Por qué no lo selecciona Bueno. Igual aquí hay que hacerlo así a mano. Bueno, aquí tenemos el patrón entero. Pues lo selecciono todo y lo subo para arriba y ya estaría entonces ahora el nuevo patrón pues sonaría así um, vale, ya lo tengo voy aquí a la gente vale, incluso aquí mete un snare central este pues estos los podría borrar que le añaden ahí algo que, que quizás no quiero. Y así queda uno similar, pero con, con el aro en vez de con la caja. Y lo podría usar, pues, por ejemplo, de introducción. Bueno, pues esto lo he puesto en el C2. Pues añado aquí... Uh, el DO2 pues podría añadir aquí otra sección para la intro y esta sección la voy a pintar con un C2 que sería este vale, aquí ya no puedo añadir automatización eh, de intensidad y de complejidad pero eh, pues bueno, tengo ahí un trocito de introducción. Vamos a andar para atrás. Uh... Y ahí estaría. Bueno, pues es una forma de, de hacer baterías sencillas con el Proof Agent. Y luego evidentemente, pues por repetir, puedo copiar este, esta sección, ah, la puedo copiar aquí y ya tengo ahí una cancioncilla medio completa.